Chicos, se ha filtrado la nueva skin de J Balvin en Fortnite Se ha filtrado dentro de los archivos Y se ha descubierto esta nueva skin y este baile Voy a subir más vídeos como estos Voy a empezar a subir muchos TikToks y muchos shorts también Así que suscríbanse a mi canal para estar alerta de todas las tendencias que va a haber en Fortnite Van a salir muchas filtraciones en mi canal Así que estad atentos si les interesa este contenido